Eh, Rodi, los botines turismo. de De Paul ¿Quién le ha puesto? Un mensaje de amor de Pero un... es que es la cábala chicos, la cábala de ¿verdad? De Paul Infaltable En este caso, dicen que ya lo hizo con Camila mm. Su anterior mujer Camila Holmes Y en este caso, tan enamorado de Tini Si miran cerca de la zona del talón a Van a encontrar que en el eh, zapan, botín, botín. mira, ahí lo tenés Triple tini, tini, Tini, Tini muy bien Tini, tini, tini Bueno, donde llamó, hay amor hay fútbol dini, chicos. Está enamorada Hay cábalas Mira. por todos lados acá, eh sí. Ojo Pero ojo. es una Está todo dado. Está todo dado ¿Ustedes creen que en el primer partido, en primera fila, el día martes va a estar ella? Tiene que estar ¿Tiene que estar? Tiene vos? que estar, Yo tienes que, que acompañar que sí. a tu pareja Qué tema, eh Porque había toda una cuestión ahí que las otras chicas parece que no querían ahí lío en el medio y no es Messi mm. a ver bueno cuéntame, qué a tiene ver? para el Miren, final yo les voy a decir una cosa sí. lo importante de todo esto es que se tiene que venir la juntada mundial